Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Dicho. Nada más que pues es cuestión de tener un poquito de conciencia, de que es normal que a veces pasen estas cosas. No sé si me estoy escuchando. ¡Cabrón! ¡Ahí está la primera cosa! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! A ver, vamos a acercarnos poquito. No, si me da quiz quiz. ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡No tiene pilas! ¡No manches! Me mandaron por unas cervezas y la verdad no sabía dónde ir a comprarlas y se me ocurrió venir a la tienda del señor de la tienda por un uh, cartón de cervezas. Uh, ahí está, <risa> más allá. Miscelánea, caro. Así que vamos a entrar a ver al señor de la tienda y a comprar esas cervezas. Uh, $3.50. $3.50, se llevan calidad. ¿Calidad? No, no Eso, ahí están. Ya tenemos las cervezas, ahora sí. Pero espero que nos veamos pronto, yo diría que sí, ¿no? Mándale un saludo a. Mándale un saludo a, a. A la Legión Oxlack y a los Oxlovers. Legión Oxlack? Y a los Oxlovers. Oxlovers. Saludos a toda esta banda, cabrones. Otra, ¿Otra vez, dígalo, pero ya sin preguntarme. Ajá, <risa> ah, Sí. No, ya se me olvidó, güey. Legión Oxlack. Oxlack y Oxlovers, sí. Legión Oxlack, Legión Lovers. ¿Lovers? Legión Oxlack. Y Oxlovers Ox, ah, Los, ex, los, los Ox. Oxlovers okay. Saludos para los Oxlovers Y Legión oxlack. Saludos carnales, cuídense mucho Y ahí estamos, va que va Ahora vamos Rumbo a la Ciudad de México Pero ya cambiamos de piloto Y ahora viene con nosotros Beto El Betuber ¿eh? El Betuber porque hace videos también Para Youtube sobre el Uber ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Sí, les cuento las historias divertidas que llegan a pasar aquí en el Uber. Hace poco pasé por un señor a Santa Fe, y el señor es de Monterrey, y me dijo, oye, ¿sabes? Este, pues, ¿dónde hay un lugar para masajes? ¿Eh? Es que se antoja un masajito, ¿no? Ok. ¿No? Eso es como, es con final feliz. Ajá. Digo, oh, oh, ok, ok, este... No, pues, no, Bueno, la verdad es que a mí me gusta la pirinola. Oh, te bueno, sí dijo. Sí, es como, Mm, yeah, yeah. A mí me gusta el yo-yo, le dijiste. usted. Sí, sí. <risa> eh, pues ¿se antojo masajitas, sí, no, porque en mi ciudad de Monterrey no puedo hacerlo, porque allá tengo a mi familia, tengo a mi esposa y a mis hijos, sí. Mm, ok, y estaba buscando un masaje no, de... Estaba buscando de un, un masaje de o sea, un hombre y, con final feliz. Y no te lo propuso a ti, de y tú no, no podrías hacer ese servicio. <risa> No, hasta eso no. Si sí me ha tocado gente que me lo ha ofrecido. Ah, sí, Como ha propuesto. ¿Cómo fue? A ver cuenta. Usar y así. Los borrachos. Ajá. Así, oye, este. los medios que presentan estos fenómenos paranormales y después resulta que son falsos. Y entonces la gente deja de creer en eso, la gente que no le ha pasado alguna experiencia sobrenatural, porque estas personas pues hacen mala fama del fenómeno y no lo llevan de una forma profesional. profesional sí, creo El 29 de septiembre recibí un mensaje de una amiga de Monterrey que me decía que encontró un video paranormal en Facebook y que era de Saltillo, dice Me encontré un video paranormal Y es de Saltillo, aprovechando que vas para allá Ya que como ustedes saben Tengo conferencia el 19 y 20 De octubre Allá en Saltillo Y me mandó el link de este video Vamos a verlo Bueno, hay algunos escáner que estamos tomando A veces Puse música porque me dio mucho miedo Se está haciendo <risa> muy popular se fue amigos. grabado en un centro comercial En Saltillo Ay. Como siempre, Dross, eh, contando muy bien la historia, la verdad, siempre le mete más terror aún de lo aterradores que son muchos videos, y este no fue la excepción, ¿no? Me parece que el video que hizo Dross es genial, siempre maneja increíble la parte de, de la música, de la narración y el de cómo presentarlo. Así que vamos a revisar el video y les voy a decir... Pues, ¿qué pudiera haber pasado en este caso? Completamente solito Ok, vamos a ver la grabación Y la vamos a, ver a, ir comentando. Que estamos tomando a veces un a poner pausa. Puse música porque me dio mucho miedo <risa> Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba Voy a poner pausa en los momentos que sean necesarios ¿Quién comentar ¿Quién me va a estar viendo ahorita? No manches Bueno, es la evidencia Lo que tengo que hacer es esto Está checándoles. Ok, en esta primera parte vemos que él está decidido a grabar fenómenos paranormales porque como nos lo cuenta Dross o nos lo cuenta este personaje, ya muchas personas han vivido experiencias eh, eh, aterradoras en este lugar, sobrenaturales. Así que toma valor y comienza a, a buscar qué es lo que causa estos ruidos. O con lo que se va a encontrar aquella noche Vamos a ver el video Scanner. Eso ya está al fondo Uy oh, Dios Completamente solo ok todo solo todo tranquilo todo en orden aparentemente verdad no estoy completamente solo normalmente pasa de que a veces no siempre están como que unas cosillas ahí medio concretas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 Okay, en esta parte puedo notar dos cosas La primera es que se emociona cuando este carrito del supermercado se mueve Si sí, hay una reacción como de sorpresa, como que no se lo esperaba Y también de emoción al haber grabado algo ¿no? Al haber tenido la primera evidencia de que efectivamente en ese lugar suceden cosas eh, sobrenaturales pero también noté algo que pudiéramos dudar de la veracidad de esto. Que pudiéramos dudar de que ese carrito se movió solo. Y vamos a verlo a continuación. Y es esto. Presten atención. Si ven toda la línea de las cajas. Eh, están vacías. Solamente esa caja es donde está el carrito. Porque si en el centro comercial al final acomodaron todo. Y cerraron Porque ese carrito Solamente se quedó en esa área De las cajas Eso es como de dudarse ¿no? Porque solamente había ese carrito En, en esa caja Y todas las demás estaban vacías. Ahora, él se da la vuelta y yo pienso que va a ir A grabar el carrito Porque ahí están las escaleras ¡No mames, mames! Ahí están las escaleras Pienso que va a ir a grabar el carrito O va a ir a ver qué sucedió Por qué se movió pero no lo hace. Pensaremos que es por miedo, pero ve veamos qué sigue a continuación. <risa> ya me dio miedo. <risa> Dicen por ahí hay que busque, encuentra. Ok, dice que ya le dio miedo, por eso seguramente no baja, entonces pensaremos que va a ir a un lugar más seguro, donde no le dé no miedo, pero al contrario, va a irse a otros lugares mucho más aterradores. Ah, no mames. Espero a ver que. Espero que. que se haya grabado eso. Como que a veces hay algunos. <risa> hay algunos clientes surtiéndose en la noche, ¿verdad? Ok. También aquí la risa que él tiene. Dross bien lo dice en su video. No hay que confundir. Que a pesar de que el guardia de seguridad se esté riendo no significa que se esté burlando que sea un juego porque sí efectivamente hay personas que cuando tienen esta sensación de, de miedo se ponen nerviosos y claro que que sale la risa como para contrarrestar ese sentimiento así que no por la risa bien lo dijo Dross podemos pensar que esto es una broma aunque como ya vimos fue demasiado extraño lo que sucedió en un principio vamos a ver ¿Qué siga a continuación? Detalles que no saben que ya están muertos. Son las... Son las dos. Dos y cacho. Aquí es donde nadie... Nadie quiere entrar. Puta oh, madre, mía. Está hecho un desastre aquí. O sea, parece como si se estuviera a punto de desmantelar todo este show. Nada más que hay que tener un poquito de pues, paciencia, ¿verdad? Vamos a ver. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. <coughs> Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Su puta madre No acostumbro decir maldiciones, disculpen Ok, aquí vimos... Pues algo realmente aterrador. Si estuvieran solos ustedes en ese lugar, dentro de ese cubículo. y algo tan grande se cae, se mueve, lo alcanzan a grabar y ven que se mueve solo. En verdad sería demasiado aterrador. Puedo decir que este guarda de seguridad. O. Oh, ya está. ya tiene mucha confianza con estos fenómenos. O oh, de verdad es muy valiente. Por cual, porque cualquier otra persona. Saldría y dejaría de estar grabando o de estar buscando Ya con eso sería un miedo suficiente Y si sí, vemos que él se sale, que tiene un impacto emocional Cierra la puerta, eso me hace ver también pues que, que sí le dio miedo Al cerrar la puerta está poniendo una barrera Pero me causa también intriga el por qué no graba un poco ahí Si ya vio que se cayó eso, es como ver el por qué se cayó Estaba mal acomodado al abrir la puerta entró aire eh, Movió algo él al entrar Etcétera, ¿no? Como tratar primero darle una explicación Pero no, él simplemente se sale Y puedo entenderlo que fue por, por miedo Así que vamos a ver a continuación Lo que sucede Es que no hay No hay cómo expresar la evidencia Porque a veces se mueven cosas, se rompen cosas Y pues como uno puede decir No, yo no fui si sí, pues tienes, ay cabrón, ese es el Santa Claus que todos le tienen miedo, aquí es donde se escuchan un chorro de ruidos, lo personal si sí me da, dos, tres, quiz, quiz, vamos que cuando grabo me siento más protegido, miren el Santa Claus, no manches, a ver si podemos captar algo ahorita. ¿Qué hay aquí? sufre. ¿Qué tal, amigo? Yo repito acercarme Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte A ver, vamos a acercarnos poquito No, así me da quiz-quiz No mames No tiene pilas, no manches Espero que esto sea Si se esté grabando, no sé Esa cosa mide como dos metros, no manches ¡Qué pedo, qué pedo! No manches, no manches. ¿Cuándo vas a acabar? <ríe> no manches. No manches. ¡Vaya, oh, manch! <ríe> Vámonos tantito, mejor, no sé. <ríe> me voy a quitar la chaqueta porque ya me dio. Ok, aquí... Me parece que es demasiado, demasiado valiente y si de, desde la primera impresión cuando graba hacia ese cuarto oscuro y se ve el Santa Claus al fondo, es una imagen aterradora y el estar jugando al que te conteste el fantasma, al que se haga presente, estando solo en verdad es de valientes porque te traiciona el subconsciente, te traiciona la mente el, el, en este momento. Pensar que si se mueve Obviamente te está contestando Obviamente te está mostrando Que ahí hay algo Y se empieza a mover el Santa Claus Y no veo como que Le dé un pánico No veo que tenga una un, No veo que se aterre Se empieza a mover el Santa Claus Primero las manos muy levemente Y después completo La verdad con esa muestra De que ahí Hay algo Saldría corriendo cualquiera Pero él se queda, se ríe un poco Repito, pudiera ser de nervios Pero me parece que cualquiera en, en su lugar ya hubiera huido Porque ya hubiera huido Porque en verdad es espeluznante que eso suceda Estando solo y sabiendo que vas a estar solo Toda la noche ahí Son las dos y media de la mañana, recordemos y de verdad que se mueva ese Santa Claus en ese lugar oscuro y solitario es realmente aterrador. Él sale, pero veamos qué hace a continuación. Me dio mucho frío, dio calor. Ay, no manches. Vamos. Estas reacciones me gustaron, me gustaron al decir que pudiera ser real, porque si algo quiero es que de verdad sea esto algo paranormal, una evidencia real por eso me emociona ver este tipo de videos y poder examinarlos porque quiero siempre conocer una evidencia real de que esto sucede no tengo duda de que haya fantasmas y fenómenos extraños pero lo que sí tengo duda a veces y toda la gente también por lo que me pregunta es que si los videos son reales eso es lo que examinamos yo en lo personal me gustaría que este video fuera real y por eso digo que esta parte me emociona porque él sale y voltea dos o tres veces, eso es, eso indica que tiene miedo, es esa parte cuando tú vas al pasillo, al baño en la noche y sientes que algo te araña la espalda, que algo te viene siguiendo, es esa, es esa sensación de miedo, él lo hace en tres ocasiones eh, y esta conducta eh, física me hace pensar que lo que está viviendo es real, así que regresa nuevamente, toma un valor no sé de dónde ni por qué Pero se lo agradecemos Si esto es falso Entiendo, ok Que está muy bien hecho Y el por qué toma valor para regresar Si sí, este caso es verdadero De verdad mis respetos Porque tomar valentía De esa forma y volver a donde está el Santa Claus No cualquiera Veamos el video Vamos. Si me muero Ah, ¿cómo estás, Carla Vanessa, bolis? Rafa, ya sé, ¿verdad? No manches, qué pedo. Está horrible aquí, no manches, sí, y huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo. Hola, Santa Claus. Ey. Mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? ¿No está conectado? ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡No manches! Oh. ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¿Estás bien? Si sí da un chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? O sabes que ya mejor me voy. Qué tante estoy haciendo. La verdad, ¿verdad? es que. Aquí. Vamos a finalizar este video Ninguno de mis compañeros se atreve a entrar aquí La verdad es que tengo un chorro de miedo La otra vez se me azotó esa puerta Ok, vimos que en Santa Claus se movió tanto hasta caerse Y... Casi en todos los videos que son paranormales, que sucede algo raro, se corta ahí, no termina el video y siempre uno se queda con las ganas de... ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no revisó? ¿Por qué no siguió grabando? Siempre es la misma situación, pero en este caso no. Le agradecemos muchísimo que no se corte ahí el video y que vaya a revisar alrededor del Santa Claus. Como vemos, pues parece que no estaba conectado a nada, ni que no sé cómo funcione o qué mecanismo haga... ...que este Santa Claus se mueva... ...pero el video sigue... ...ahora, lo, lo malo... ...y que no me gusta... ...es que sigue, pero no le da tanta importancia... ...si lo repetimos... y lo volvemos a ver y lo volvemos a ver... ...vemos que... ...no se aterra... ...este guardia de seguridad no le causa un pánico... Eh, ...ve el Santa Claus... ...lo patea, lo mueve un poco... Pero no tiene ese terror que cualquiera tendría Así que no sé si sea eh, que no tiene tantos sentimientos este guardia de seguridad O el por qué lo toma de una manera tan a la ligera Algo que ustedes están viendo es profundamente aterrador Regresa del Santa Claus todavía hace unas tomas hacia otros lados Yo creo que cualquier persona con miedo Saldría inmediatamente, ya no se fijaría si hay nada más alrededor Y, y comienza a platicar en, en, en el camino Comienza a platicar sobre Otro otro cubículo que hay ahí Dice que se azota la puerta, etcétera. Resta importancia al fenómeno espectacular Increíble y glorioso que acaba de suceder Algo verdaderamente escalofriante acaba de grabar Y él Termina esa historia y comienza a platicar lo de la puerta. Entonces me parece que hay algo extraño ahí. Yo quisiera pensar que el video es verdadero. Porque me parecería fabuloso que haya grabado un fenómeno sobrenatural. Y en un lugar de estos que corre tanta energía por el día. Que es un centro comercial y de noche se queda vacío. Es como pensar que efectivamente esas energías o que... Por ahí puede haber espíritus que se apoderan de ese lugar y que, y que lo habitan y que se hacen presente. Ahora bien, ¿cómo podemos definir si este video es real o es falso? Muy fácil, muy fácil. Este muchacho, así como pudo grabar todas estas cosas esa noche, podrá sacar más videos. No solamente este como evidencia de que ocurre algo. Sí, sí. Tan a la primera que toma un celular en la madrugada y comienza a grabar suceden cosas raras Podrá grabar más de un video Así que exhorto a este chico de guardia de seguridad Que eh, nos muestre más videos de lo que sucede ahí Porque entonces efectivamente podríamos tener muchas más evidencias De que ahí hay algo, una energía tan fuerte que hace mover las cosas Que se hace presente y que de verdad hay algo ahí paranormal si este va a ser el único video, me parece muy raro. Me hace recordar al, al, al caso de la niña del peluche, que al final de cuentas, después de tres videos, el, el caso resultó ser completamente falso. El peluche y todo lo que se movía era totalmente falso, lo hacían ellos mismos, tanto así que este señor decidió irse de redes sociales, quitar los videos para que ya nadie le estuviera mencionando que había hecho un fraude Así que este es un excelente video Y me parece que hasta, por, hasta el momento No podemos definir si es, es real o es falso Ahora lo examinamos Pero no podemos confirmar nada aún Así que lo que vamos a, a tener a continuación Es que este guardia de seguridad Nos deleite con muchos más videos sobrenaturales De lo que ahí sucede Y después empecemos a ver si el caso ¿Es verdadero o falso? Da mucho miedo Pero bueno, lo logré, Vámonos. Si vieron algo, díganme Ahí tienen el análisis del video ¿Ustedes qué piensan? ¿Que este video es real o es falso? A mí me pareció increíble Aterrador, espeluznante Me gustaría que fuera real Pero vamos a confirmar eso Seguramente si este guardia de seguridad Toma muchos más videos de este tipo si suceden en verdad fenómenos paranormales en el centro comercial es seguro que va a volver a grabar cosas yo voy a ir para Saltillo me gustaría mucho investigar este caso por favor toda la gente que sea de Saltillo díganme en los comentarios dónde se encuentra ese centro comercial o dónde puedo eh, dónde puedo hacerle una entrevista a este eh, guardia de seguridad dónde lo puedo localizar voy a ir el 18, 19 y 20 de octubre estaré allá en Saltillo el viernes 18 estaré libre para poder ir al centro comercial a investigar y ver qué sucede, no, a ver si puedo también entrevistar a este guardia de seguridad 19 que es sábado y 20 de octubre que es domingo estaré en el terror fest saltillo así que ahí nos vemos para platicar este caso vaya toda la gente de saltillo ahí voy a estar dando una conferencia y vamos a hablar sobre este caso y muchos otros terror fest saltillo 19 y 20 de octubre así que allá nos vemos espero les haya gustado este video y seguimos con las investigaciones de casos y fenómenos sobrenaturales